Bueno, yo decía antes de la entrada de la llamada del amigo, gracias por su llamada, que en La Vega someterán a, al cantante urbano El Cherry Escón. ¿Quién es, es él? No sé. La know. gente que no nos llama y nos el escriba Jerry a Cherry Escón por Dios lanzarse es? a una fuente pública en La Vega. Pero vamos a ver un video para ponerlo en contexto. Vamos a ponerlo en contexto a la gente. Vamos a ver este video, por favor. Cherry Scone o Cherry Scone. Cherry Scone, sí, Cherry Scone, algo así. No, vos, a Vamos a ver si me ponen el video Lo que de los del máster. Sí. Eh, la idea es que eh, este joven se tiró a una, pici, a una fuente, al, al, al, una fuente pública. Y de ahí es que viene el tema de intentar el sometimiento eh, que ha anunciado Kelvin Cruz. Que es el, bueno, pues la, van a tener que la, someter a las ranas y a los macos que se tiran <risa> <Pulvo, pulvo. risa> a la eh, fuente pública. La mejor ah, escena de amor la tienen en película cuando caen en la fuente pública a a a a hacer a, sí, pero eso es medido. Hace un abrazo es, y un sí, beso sí, ahí sí, mojado. Sí, eso es verdad. <risa> Mira, eh, eh, es, es recién inaugurado, o sea, fue reciente. Bueno. En, el, en noviembre fue que se realizó esta hermosa bueno, entrada de, de La Vega. Vamos a, vamos a, no vamos a leerle vida. la noticia para que la gente entre en, contact, en contexto en lo no que no nos ponen el vídeo. El, video. el alcalde del municipio de La Vega, Kelvin Cruz, advirtió que se aplicará todo el peso de la ley municipal y leyes dominicanas en contra de un artista urbano que el pasado fin de semana se lanzó a una fuente en la entrada de la ciudad lo que se ha considerado es una violación e irrespeto a los espacios públicos y a la dignidad del pueblo vegano. Bueno, el cantante urbano Cherry Scon será sometido a la justicia luego de que difundiera en las redes sociales un video donde luego de lanzarse desde un vehículo, corre y se lanza a la fuente. El video con miles de reproducciones ha sido condenado por usuarios de las redes que califican de irrespetuoso el hecho. La gestión municipal de La Vega inauguró en noviembre pasado esta obra que da entrada a la ciudad al centro de la fuente con luces empotradas. Se erigió el nombre de la ciudad sobre unos aros olímpicos. Debajo está la Santa Biblia y a sus extremos un ferrocarril medio de transporte que atravesaba La Vega en el año 1887. Así se llamaba el ferrocarril, Fer Ferrocarril Samaná La Vega. Sí. ¿Cuál sería la medida correctiva del lugar? ¿Qué se haría en un caso como este? Yo digo, bueno, habría que determinar desde el punto de vista jurídico qué delito cometió Cherry Scott lanzándose a la fuente. Mira, Eso. creo que la, la preservación y, y el respeto a los espacios públicos, eh, aún sea, vamos a decir, en un parque, o sea, todos los lugares. Eh, o Los espacios públicos más bien deben de ser respetados Ahí se tiran pero, monedas para pedir eh, favores Sí, pero eso no es una piscina pública No es una piscina <ríe> para que la gente vaya a tirarse vaya, O sea, vaya a bañarse Es una fuente, es una entrada de una ciudad Que no fue concebida para que Jerry Scott Ni ningún ciudadano vaya a darse un chapuzón eh, Decía alguien por aquí no deberían de tirarse miles No, no, hay que respetar Cada cosa tiene su, su, su lugar de donde realizarlo por ejemplo, y recordamos eh, lo que pasó, oh, el alfa, ¿era qué se llamaba? Sí, se llama sí, el, el que alfa, el alfa. En la Plaza de la Bandera, no sé si fue sí. que, que maldijo, que hizo unos referimientos irrespetuosos sí. a nuestros padres de la patria. Y el autoritario de Domínguez Brito eh, que lo puso a barrer de manera ilegal porque esa no era una decisión del Ministerio Público, sino de un juez. Ponerle trabajo comunitario a alguien que ha violado la ley penal si es que la violó la ley penal, vamos a suponer que sí. Eh, eso es una decisión de un juez en una sentencia. Domínguez Brito lo decidió, porque Domingue Brito es un autoritario. Sí, pero eh, a, a la gente hay que hay que sentar precedentes. Las cosas hay que hay, hay que respetarlas. Usted no puede andar por la calle, eso es como que usted vaya al Parque Duarte, acá a nuestro hermoso Parque Duarte, como está y que usted vaya a dañar o a irrespetar esos espacios. O sea, si, yo si yo me subiera en la plataforma donde está el Duarte, y me subiera ahí y, y, y me abrazo de Duarte y me hacen una foto ahí no, eso no, no eso no pero es pero eso aquí no hay fuente hay fuente en el parque había no, una había. aquí no hay entonces yo no me puedo y la que está en la entrada no, de... no, porque Ay, es no, no, un hay, una hay una fuente imaginaria hay una fuente imaginaria quizás sí, sí. esa sería la en la que está en la entrada de la ciudad hay una la relación con lo que mártires. pasó en La Vega con lo que puede mm -hmm. pasar aquí en San Francisco subirse a donde está Duarte y yo. no, no mi paga Duarte que te hagan una foto eso quizás sería lo más eh, eh, eh, terrible ¿no? pero yo me pregunto dónde está el daño qué ley se violó miren eh, a más de que <ríe> yo en mi casa me negué a, a, a me había negado a tocar el tema porque pienso que eso es coger a uno de mojiganga poner a hablar de un carajo a la vela sí, con se llama el tipo que lo que está buscando precisamente esto, sonido. Sonido. Que programas como este y los demás del país que se atrevan a hablar de eso lo, lo tomen en cuenta. Si ustedes recuerdan, en Estados Unidos durante mucho tiempo eh, sí. los fanáticos acudían a todo tipo de peripecias con el fin de salir en televisión. Se lanzaban en, en, en peleas de voceo, se lanzaban a estadios, se lanzaban a qué sé yo qué. Durante un tiempo la televisión de Estados Unidos cometió el error de enfocarlo. Luego la televisión de Estados Unidos lo que hizo fue que cuando ese, esos hechos pasaban le quitaban la cámara y todo lo que tú hacías allá por ganarte un camarazo, cinco minutos de fama, desapareció. Si quizás la prensa de la República Dominicana le quitara el foco a estos payasos que salen a hacer esas cosas, es posible que disminuyera la cantidad de gente que hace eso. Desde el punto de vista jurídico que pasa en República Dominicana, en el año... En este mismo año 2019, que creo que en junio, se votó la ley 210. La ley 210 prevé dos tipos de infracciones para quien uh, incurra en irreverencia eh, y otra, otra sanción contra los símbolos patrios. En una contempla pena de hasta 30 días y en una contempla pena de 1 a 3 meses, pero solo para los símbolos patrios. ¿Cuáles son los símbolos patrios? Los símbolos patrios están determinados en la Constitución que son el, la bandera, el escudo y el himno. Esas tres cosas nada más. O sea que pensar en buscar una violación penal desde, esa, desde ese tipo de ley y desde la Constitución no tiene nada de... Vamos, no a, ver, vamos sentido, a ver el video, no tiene... sobrante para... Adelante. Vamos, vamos a verlo. Vamos a ver si no... Ah, okay. Mira, mira, mira. No loco. veo. ¡Mierda! Cherry, ¿y qué fue? ¡Cherry! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, el ay ¡Y que el ¡Culo! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, este tipo está loco! No. Queremos hacer del público conocimiento que en este momento estamos instruyendo al coronel Tapia del Ejército Nacional, director de seguridad del Ayuntamiento de La Vega, a que conjuntamente con nuestro cuerpo jurídico proceda el sometimiento y la búsqueda el llamado artista señor Cherry, quien ha irrumpido nuestro espacio público de manera específica, violando y entrándose a nuestra fuente de agua en la rotonda principal de nuestra ciudad. Un artista debe promover los buenos ejemplos para la juventud dominicana y no mandar una señal negativa y de malas influencias a nuestra juventud. Este caso, como en casos anteriores, no quedará impune. Y aplicaremos todo el peso de nuestra ley municipal y las leyes dominicanas. Así que en los próximos días estaremos dando una respuesta contundente a este caso de violación de nuestros espacios públicos y del respeto y la dignidad del pueblo de La Vega. Muchas bueno, gracias. yo difiero del síndico de La Vega. Ahí no hay ¿cuando, respecto... ¿cuando hablar nada? Eh, ahí no hay ni respeto, ni, ni dignidad, porque eso no tiene... ¿Qué, qué, qué dignidad se está afectando ¿Al, al pueblo en general? ¿En qué? Ese loco algo. nos iba a bañar. No, hombre, eso fue <risa> algo que él hizo Vaya con la, la finalidad atención. de sonar. ¿Lo mismo Ay, que dijo? Definitivamente nosotros? es así. Entonces, Creo que ¿qué entonces, que entonces, es lo que nosotros le estamos haciendo? Dándole el gusto. Haciéndole el papel. Que dándole que... Diga, el gusto. Diga. No, es que realmente uno, bueno... Eh, definitivamente es eso eh, Buscar sabes, el sonido Buscar el rating en las redes que hay sí, en esta nación? ¿Tú sabes <risa> los problemas que hay en este país? La situación que hay en este país En diferentes temas Sumamente importante Por ejemplo, ese caso de feminicidio ¿Termina el año matando mujeres? Sí. Sí. Mira Y eh, tener entonces pero, este tema pero hay una En realidad, la palestra, los eh, medios de comunicación no, Y en las redes hay una realidad Que eh, que tienen que ver con la juventud Que eso es lo que siguen, es que esos son los personajes Sí, porque la red está llena de estúpidos Bueno, pero esos estúpidos son los claro. que se Esos estúpidos claro. son Los dominicanos, los supuestos jóvenes Que deben de ah. De ser, de, de, de sustituir Y ese de edad, ser el futuro de, de, de, de que este la país La responsabilidad de nosotros ¿Qué deben, Que deben, que Socrate, deben Mercedes, Oye, La responsabilidad Oye, me, de nosotros esos, no han formado un relevo adecuado Para este país Esos muchachos eh, tienen una legión de seguidores, miles, cientos de miles, y los que tienen rating son ellos. Sube un mensaje sí, de lo que sí. tú quieras, súbelo tú, lo que lo suba que yo, mundo, que lo suba eso. Tú. No tiene, si en este mundo ahora no tiene ese, impacto, es, porque eso es lo que se la, consume. Sobre la base del like y el, y el, y lo view. el exacto, el view, el view y el light. Pero esos muchachos han de saber que los gobiernos que hemos tenido apenas. Eh, emplean en ello, en lo que es la juventud, 46 chelas el presupuesto nacional. Prácticamente olvidado. Que no le importa. Que no le importa. Más claro. de medio millón un... de jóvenes que no se pueden rescatar porque ya están perdidos. No le importa, a ninguno de los gobiernos le ha importado y mucho menos a este, que quiere gente así. Un... Que no piensen. Aquí hay un ministerio de la juventud que yo no siento el impacto. ¿Para qué sirve eso? Que no siento el impacto del ministerio. Cuando suelen de la dar una beca, parece una dádiva traída del espacio. Como si fuera un, un, un regalo, un oro que le estuvieran dando a, a, a alguien. Y en muchos casos. Como que no es un deber. Y en muchos casos, incluso te, te, te quitan el apoyo. Yo he conocido casos de personas que han estado fuera del país estudiando. Sí. Bueno, yo conocí una profesora que consiguió una beca para estudiar matemáticas puras en España y tuvo que venir porque le, le retiraron el apoyo y entonces no pudo completar, no pudo quedarse. Hay Porque caso, tenía ella que pagar todo lo que no le está mandando. Lastimando algo que es un derecho. Eso es lo derecho. que quieren, tener jóvenes ineptos, que sigan este tipo Ahora, de cosas. la pregunta mía... Eso puede traer un un tema tangencial y el tema tangencial que puede traer es el hecho de que nosotros tenemos una una llamada muy muy definida hacia la prohibición, hacia hacia, hacia prohibirlo todo, hacia, verlo y hacia todo. meter preso a los que tienen a todo el mundo. menos poder de, de, de dinero. Todo el mundo a lo mejor quiere que lo meten preso, que hay que un ejemplo con él. O hace tres meses nosotros hablamos de 11 mil millones de pesos Del asunto de la FAT Pero a nadie habló de meter preso en eso 11 mil millones de, claro millones que de pesos habló, que se Zapete, dieron con, con, con, con, con lo de la FAT Y lo que hay es un periodista preso por haberlo dicho Así es Bueno Esa es la realidad que vivimos eso, eso es lo que consume la juventud Eso es lo que le importa a la juventud Y cuando casos como esos tan graves Del desvío de los fondos públicos La gente lo ve así Pobre Zapete, pobre fulano Eso va a quedar ahí y así queda todo mientras tanto los recursos que deben de ser invertidos en cosas que nosotros realmente necesitamos resolver se lo está llevando un grupito hay una, hay una canción de Sabina que me recuerda me, me recuerda de la canción por este acontecimiento se llama Ciudadano Cero el tipo era un tipo un, un ciudadano español cualquiera y un día quería que todo el mundo lo conociera y salió y mató dos o tres gente entonces eh, Claro, guardando la distancia de los, ambos acontecimientos, este era un tipo que no tenía, nadie sabía quién era, y ahora todo el país sabe quién es Pero yo ¿Consiguió pensé, su objetivo? Yo pienso que eh, y y, debe ser tema de otro programa. Eh, habría que ver realmente de dónde sale este supuesto liderazgo de los jóvenes que hacen, uh, que, que, que hacen este tipo de música, porque... Nosotros sabemos, por ejemplo, de que se venden uh, views. Por cada video que subes. Sí, sí. tú subes, puedes conseguir que una gente te compre, te ponga un millón, quinientos mil, seiscientos mil, setecientos mil. Entonces, Acá. esto habría que analizarlo con, con un poquito más de profundidad. Las empresas que manejan la plataformas si te, hay te diquecia, pagan si hay lo... ese tal liderazgo y si hay no, esa no, tal no, influencia es dinero, y si hay es que es ese tal no, que es un consumo de la gente. Porque yo, yo tengo mi, como una... mi reserva para ver eso de que lo compren tanto cuando estos tipos de acontecimientos tú lo ves en diferentes eh, páginas en esa llamada de que, que manejan las farándulas y cosas. O sea, cuando tú ves que eso lo estás reproduciendo, amor, cuando me digo reproducir. Esto, el que, el, el que pero entonces se, eso. Suma, no, perdóname, mírame. Uh -huh. Los programas, como algunos que hay aquí, en el país, en Telenor, uh -huh. donde quiera, lo que hacen es vivir de la, de la plepla que hacen esa gente. Y todo lo que <risas> hacen tienen que resaltarse. De eso no quiere decir que tenga una incidencia. O sea, Eso es lo que ellos toman como insumo para hacer su programa. Entonces tú ves que comienzan a hablarte hasta, que, hasta de lo que desayunó la reina de que sé yo quién diablo. Una vaina que no le importa a nadie, pero ellos vienen y te lo dicen. Te lo dicen. Y la pero gente pero piensa entonces, que es una vaina de consumo que le interesa a la gente y es mentira. Es que mira, cuando le tú llega tienes... llega la gente y te poniendo un video, ¿por qué ellos lo dijeron? No, mira qué pasa. Cuando tú tienes cinco o diez páginas de las que tienen más seguidores en el país, llámese un fuego a la lata, un qué sé yo qué, el remolacha, cuando tú ves que esas páginas eh, te difunden videos como ese, que alcanzan, eh, sumándolos todos, cinco, seis, siete millones de reproducciones, no es solo es que se dan, es que tú te paras a ver el video del de loco este eso es lo que te dice, que la gente le interesó verlo Por ejemplo, si tú lo sigues, no va a tener ese view Cuando tú tienes 5, 10, 7 páginas de impacto sí, pero Que tienes millones... Que una, muchas personas no lo hayan visto No quiere decir que lo que ya, le hayan dado importancia Pero Simplemente, lo, lo, lo no, ven, el lo consumen no, Es no que sea, yo no lo veo porque no lo consumo la, Y no me importa y no claro, me interesa ¿Quiénes lo, lo ven? Que sucede, óyeme lo que sucede ¿Qué es lo que la gente ve? Uh -huh. Lo que nosotros otros ven Muchas de las personas que entran a una página de esta, te entran hasta por curiosidad. ¿Por qué? Porque nosotros, en los temas de relevancia, por ejemplo, para el país, la juventud ha perdido el enfoque con esas cosas porque no le interesan, porque ha perdido la credibilidad en los políticos y porque ha dejado de ver en la en el presente de la República Dominicana, una posibilidad de que, su, de que su vida cambie. Entonces hay muchísima gente que vive una vida al margen de, de lo que es la sociedad, bocado en este asunto. Aquí nosotros hemos tenido faranduleros toda la vida. Ahora se si notan más porque hay páginas sociales que lo ven. Pero la farándula y el ha sido un aspecto esencial en la vida de la República Dominicana durante muchísimo tiempo. Desde Balanzaga bueno. hasta Mondito Espinal. Sí, así es. Vamos a, ver el, vamos a ver el WhatsApp, a ver qué vamos. dicen nuestros amigos televidentes. <risa>